Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos y bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy en Noticias Internacionales del Mundo y aquí en Noticias de Última Hora en YouTube. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Alemania se para firme y se niega a entregar los Leopard 2 a Ucrania. La impresión que a veces se da es que está la coalición unida y Alemania se está interponiendo y eso es incorrecto. Hay muchos aliados que dicen que comparten la opinión que he expresado hoy. Hay buenas razones para la entrega y buenas razones en contra. Hubo reunión en Rammstein, en Alemania, literalmente no tuvo éxito y ha fallado. Todos los detalles en breve. So of, uh, Tenemos una ventana de oportunidad entre ahora y la primavera, cuando sea que comiencen su operación, su contraofensiva. No es mucho tiempo y tenemos que reunir las capacidades correctas. To right Nueva embarrada del alto representante de la Unión Europea y Mededev mete candela a su respuesta. <risa> Nuevo informe de los avances rusos, según el portavoz Igor Konachenko. En la dirección de Zaporozhye como resultado de las acciones... Las unidades rusas del Distrito Militar Oriental han ocupado terrenos y posiciones más convenientes. El puesto de mando de un batallón de fusiles independiente de la defensa territorial cerca de la localidad de Kutlerovka en la República Popular de Donetsk, así como 67 unidades de artillería en posiciones de tiro. El personal y el equipo militar en 95 zonas fueron alcanzados. General Mac Miller, del Norte dice que Ucrania tiene un panorama difícil para recuperar los territorios controlados por la Federación en el 2023. Es la elección de Van Soledad, con una acción ofensiva significativa en realidad de ambos lados, la distancia que para el norte se trata, supongo, Washington, es una cantidad significativa de territorio, los controlados por Rusia, en ese territorio todavía quedan muchas fuerzas rusas y de Ucrania ocupadas por Rusia, desde un punto de vista militar todavía aducen que para este año sería muy, muy difícil expulsar militarmente a las fuerzas rusas de cada centímetro del territorio ucraniano. Invitamos al contexto de las noticias, muchas gracias por su audiencia y aquí está toda la información en este nuevo video informativo. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Atentos a toda la noticia. Ojo a lo que se está cocinando, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Esto ha sucedido recientemente. Rusia ha advertido de que las cosas pueden escalar, mientras que el Norte y Germania pulsean la entrega de los tanques Abrams y los Leopard 2. ¿Qué está pasando ante la negativa de Alemania de entregar los Leopard 2 a Ucrania? Es un tema obligado en las últimas horas en redes sociales. El tema de la entrega de los tanques Leopard 2 de Alemania, la presión que está ejerciendo Occidente tiene con los pelos de punta a Olaf Scholz, canciller de Alemania. Algunos expertos han dicho en redes que sencillamente el mensaje pudiera ser claro. Alemania no quiere problemas con Rusia y esto podría dar a entender que dentro del organismo militar hay una división o se pudiera decir un desgaste con el tema de los apoyos al país de Zelensky. Efectivamente, este 20 de enero se reunieron integrantes de la OTAN en una base militar de Alemania en Ramstein, pero todo fue un fiasco, fracaso, porque sencillamente no hubo consenso entre las partes sobre el envío de pesadas a Kiev Y este tema se ha vuelto un meollo del asunto para el gobierno demócrata que lidera Biden. Pues desde la Casa Blanca insisten en que es Alemania quien debe de enviar los tanques y Stoss reta a Biden a que los mande el primero para que luego él pueda acceder a enviarlos y dar la orden a los demás países que los poseen para hacer lo mismo. Y esto pues tiene con la chispa alborotada al líder del norte que ve como su aliado entró en pocas palabras en rebeldía. En las últimas horas, luego de la reunión que falló, no llegaron a consenso Dijo que este no era un momento para bajar la guardia o el ritmo ante Rusia fortalecida Estas fueron las declaraciones del secretario de defensa Liud Austin Luego de la reunión en la base militar de Ramstein en Alemania Escuchen ustedes mismos cuáles fueron las declaraciones del secretario de defensa del norte en las últimas horas de, de contacto sobre Ucrania Hemos profundizado nuestra coordinación Seguimos trabajando juntos para garantizar la autodefensa de Ucrania. Como ha dicho el presidente Biden, es una década decisiva para el mundo. El secretario del Pentágono, Lloyd Austin, dice que es un momento decisivo el que se vive actualmente entre rusos y ucranianos. Es un momento decisivo para... Ucrania para este grupo de contacto va a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando los progresos que hemos alcanzado hoy estoy convencido de que todos los aliados de Ucrania en todo el mundo están determinados. A seguir trabajando. Este. Otro aparte del funcionario del gobierno de Estados Unidos en sus declaraciones a la prensa. En ese orden de ideas, Scholz está parado en su postura y dice que se niega a enviar los tanques de OPAR ante la negativa del envío de los Abrams por parte del norte a Zelensky. Lo único que lo cambiará la postura a Olaf Scholz es que Biden caliente el terreno y autorice el envío de los tanques de combate para Kiev. Esa será la única forma en que Alemania acceda a enviar los, los tanques de eh, de su propiedad a Kiev que los está pidiendo a gritos. Y es que para nada Olaf Scholz tampoco quiere calentarse con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, porque no es lo mismo Alemania vecina de Moscú que el norte estar lejos y de por medio todo un océano atlántico, dicen los expertos invitados en este artículo que estamos dándoles a conocer a ustedes, que nos parece muy interesante que lo tiene el medio eslavo Sputnik. Los especialistas en este artículo dicen tácitamente que a Berlín no le convendría involucrarse militarmente en el conflicto y en pocas palabras Scholz la ve gris y no quiere problemas con el Kremlin, además de tener unas relaciones casi nulas políticamente por el tema del apoyo a las sanciones antirrusas y el envío de apoyo militar a Kiev. Bueno, pero dentro de todo lo que se está hablando de lo que pasó allí en la base militar en Alemania, en Ramstein entre el grupo de contacto de la OTAN y Alemania estuvo el señor Mark Miller, quien es el jefe adjunto de las Fuerzas Armadas del Norte, también estuvo allí acompañando al secretario de la Defensa Lud Austin. Según el periódico Reuters el país alemán tendría toda la capacidad y la facultad para vetar cualquier decisión de exportar sus tanques de Opar que están emplazados entre los miembros de la organización Atlántico OTAN. Y en ese orden de ideas, el norte buscaría afanosamente presionar para que Alemania ceda a esta condición. Y todo esto ocurre en medio de todo el debate que hay entre países de que si es bueno o no apoyar o dotar a Ucrania de armas sofisticadas y de mayor cobertura. Este tire y afloje de estas naciones aliadas ha despertado todo tipo de críticas a. Y todo tipo de críticas en contra. Por ejemplo, Polonia es un país antirruso. Le ha advertido a Olaf Scholz que sencillamente su país no necesitaría el permiso de Alemania para transferir que ya lo hizo hace pocas horas, los tanques a Ucrania. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el líder de Polonia. Estamos hablando de Derek Duda y a través de su primer ministro, eh, Matius Morawiecki. Ya han dicho que han acordado con los amigos ucranianos y también con los socios de Europa Occidental que irán entregando estos tanques conjuntamente. El permiso, dicen desde Polonia, es una cuestión en otro plan. Lo obtendremos rápido, sí o no. Actuaremos tal como lo considera oportuno, dijo en una entrevista recientemente con la televisión Paul Satt, Matthews Moraviecki. Por otro lado, esto es lo más preocupante la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, estamos hablando de María Zaharova, indicó que las intenciones de varios países occidentales de enviar a Ucrania más armamento estarían destinadas a subir las apuestas y solo provocarán la escalada del conflicto. En igual línea ha venido hablando Dmitry Peskov, que es el portavoz de la presidencia rusa, igualmente Anatoly Antonov, que es el embajador ruso en los Estados Unidos. Y en ese sentido, otros expertos aseguran que la renuencia de Berlín para incrementar el arsenal destinado a que podría interpretarse de que es una señal de que Alemania buscaría restablecer parte del diálogo que perdió con Moscú tras la salida de Angela Merkel. Sin embargo, Estados Unidos no se lo estaría permitiendo en pocas palabras. Los expertos también concluyen en este informe que se prevé que el norte busque el apoyo de otros socios europeos para seguir dotando a Ucrania. Ninguno tiene el peso político, industrial y militar de Alemania, lo que están diciendo en este informe. Reza este artículo que nos parece interesante dárselos a conocer en el contexto de lo que está sucediendo, las fricciones entre el norte y Alemania por la negativa de entregar los Abrams a Ucrania. El ministro de la defensa de Alemania dijo esto respecto a la discusión entre la OTAN. La impresión que a veces se da es que está la coalición unida y Alemania se está interponiendo y eso es incorrecto. Hay muchos aliados que dicen que comparten la opinión que he expresado hoy. Hay buenas razones para la entrega y buenas razones en contra. Ahora bien, en este mismo sentido, el secretario de Defensa, Austin, dice que seguirán trabajando en los apoyos, pero anunció que se prepara, oiga bien, una ofensiva pronto de Kiev para los próximos días en contra de las tropas rusas y que decididamente el bloque debe estar preparado. Escuchen un, ustedes mismos lo que dijo el funcionario.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 Presidente Zelensky, así se pronunció respecto a este desacuerdo en la OTAN por los tanques Leopard 2, que pide desde Kiev. El Kremlin aseguró antes del encuentro que la entrega de este equipo crearía nuevos problemas para Ucrania. Sí, tenemos que por el suministro de tanques modernos, pero cada día es más obvio que no hay alternativa. Se debe tomar una decisión sobre los tanques. El general Mark Miller, jefe adjunto de las Fuerzas Militares del Norte, ha dicho refiriéndose al fortalecimiento que ha tenido la Federación en el campo de batalla, ha dicho que es muy difícil que las fuerzas ucranianas puedan recuperar terreno perdido en el 2023 y fue tajante, diciendo que es muy difícil que logren expulsar a las fuerzas rusas de todos los territorios ucranianos y ex-ucranianos en los años venideros, palabras que fueron expresadas por el funcionario norteamericano en Ramstein con los integrantes de las naciones aliadas de la OTAN en Alemania. Los En Europa han dicho que es probable que esta guerra termine en una negociación y desde un punto de vista militar esta es una lucha muy difícil. Una lucha que se extiende en todo el camino desde ahora porque la línea del frente va desde los automóviles hasta el Kerson y la lucha significativa en curso es más o menos una línea del frente estática, es la elección de Van Mood. Soledad. Para este general del norte, de alto rango, asegura que para Ucrania es mejor un frente de línea defensiva e incluso realizar algunas acciones en el frente contenidas. Pero según Miller, el conflicto terminará en negociaciones debido a que es difícil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 a las fuerzas rusas de cada centímetro del territorio ucraniano. Lo que en su deducción para los expertos sería que hay urgencia porque Ucrania debe de reponer todas las bajas en sus líneas del frente porque en su defecto perderá toda capacidad ofensiva y luego podría perder su total capacidad de defensa en diversos frentes. Y si no lo hacen, esto podría llevar al colapso en las líneas que frentean con los rusos que están caminando a paso firme por la captura de más territorios y en pocas palabras está en juego el colapso del ejército ucraniano y por eso el afán de los países occidentales en apurar y presionar por el envío de armas y vehículos de combate para Kiev, lo que en su defecto traduce que el papel de la OTAN relevancia en el conflicto, pero a la luz de todos, ya aquí en medio de lo que está pasando no se puede decir Rusia versus Ucrania, sino Rusia versus la OTAN. A leguas se ve el envío de mucho arsenal y completos de los países que integran la alianza para que Ucrania no sea arrasada por las tropas rusas que van pero seguro de los objetivos planeados por el Kremlin y esto indica que desde Washington irán hasta lo último sin escuchar a muchos generales de las previsiones y resultados que tendría este alargamiento de conflicto, hablamos en pérdidas económicas, inflación para los países y el costo geopolítico para el mundo, además de las lamentables pérdidas de militares civiles de los dos bandos. De otro lado, se ha conocido el nuevo informe que ha entregado el portavoz de la defensa de Rusia, Igor Konashenkov, sobre los avances del ejército en suelo ucraniano. Al parecer, la lucha es incesante entre tropas ucranianas y rusas. Se reportan las últimas horas ataques de las fuerzas ucranianas en varios puntos de Donetsk. También destacan el lanzamiento de municiones contra un almacenamiento de cereal en la región de Kursk, zona fronteriza ruso-ucraniana.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 Europea. Recientemente ha dicho y ha criticado el discurso del canciller Sergei Lavrov quien dijo recientemente que desde el norte han creado una coalición con casi todos los países miembros de la OTAN y la Unión Europea, que esto se traduce en una guerra indirecta con Rusia a través de Ucrania. Comparó los señalamientos con los métodos que fueron usados por la Alemania y contra los judíos y que fueron inapropiados si es que Josep Borrell ha desatado el debate al referirse o comparar lo que está sucediendo con la Segunda mundial día le instó a seguir proveyendo de Kiev, recordando cómo Moscú logró vencer a Hitler y a Napoleón. Esto le valió la respuesta de Medvedev, pero esto fue lo que dijo por el amigo, se escuchen. Rusia es una gran nación que está acostumbrada a luchar hasta el final, a perder y luego recuperar. Lo hizo con Napoleón, lo hizo con Hitler. Bueno, aquí entró Medvedev, que es uno de los que mete candela cuando tocan a Rusia a nivel diplomático. El viceconsejero de seguridad apuntó diciendo... Borrell anunció que nuestro país venció a Napoleón y a Hitler, por lo consiguiente apunta el funcionario de Moscú, los ucranianos y Europa Occidental son los herederos directos de aquellos que estaban en guerra con Rusia. Bueno, Borrell siempre es experto en desatar polémica y lo ha hecho con el Kremlin, el mismo que dijo que Europa es un jardín y que el resto es una jungla y que el jardín había que cuidarlo porque si no la jungla invadía el jardín y que posteriormente tuvo que pedir perdón es una de las noticias relevantes de las últimas horas aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Amigos, dejamos por lo pronto hasta aquí esta información. Muchas gracias por su audiencia. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario, a que activen la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Recuerden que eh, para que este video tenga mayor cobertura nos ayudan con la manito arriba. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y estaremos muy pendientes de toda la información para presentársela aquí en Noticias de Última Hora y y también nos pueden seguir en Noticias Internacionales Mundo en Facebook. Para ustedes también un abrazo muy, muy, muy especial. Y muchas gracias por seguirnos.